y servicios financieros varias temáticas de interés a través de sus protagonistas hoy estamos conversando con hoy estamos conversando con la viceministra de pensiones y seguros financieros, Ivette Espinosa, que está en contacto con nosotros a esta hora del mediodía viceministra, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Clásica Potosí, Bolivia, en otros países también nos escuchan, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes muy buenas tardes, Ivo. Un gusto estar en la radio para hablar de las cifras que se han expuesto y de los datos positivos que estamos presentando, no obstante la situación tan difícil que estamos viviendo en el contexto eterno por el tema de la guerra que se está dando ¿no? entre Ucrania y Rusia. Creo que es importante señalar... Entre los datos importantes, el crecimiento que hemos tenido del PIB de 4.3%, el hecho de que la inflación se haya cerrado el 2022 con una inflación acumulada de 3.1%, un crecimiento bastante importante, ha batido récords en cuanto a las exportaciones. Estamos hablando de más de 12% mil millones de dólares, un incremento del 25% con relación al 2021. Y obviamente algo también de destacar es la disminución que se ha tenido en el, en el déficit. ¿No es verdad, es un aspecto importante que se ha logrado. no Nos olvidemos que el 2020, cuando hemos entrado al gobierno con nuestro presidente Lucio Arce, el déficit alcanzaba 12.7, ya el 2021 se logra una disminución a 9.3% y ahora estamos con un déficit del 7.2%. Entonces es importante señalar que este déficit de la, del corriente ha ido disminuyendo y también es importante señalar que en el déficit fiscal general, que ya incluye el tema inclusive de las inversiones que hemos hecho, también ya estamos mostrando inclusive una cifra que casi ya va a ser positiva de menos 0,3%. Estos datos eh, son importantes, señalando además, eh, como decía, que ha sido varios sectores los que han mostrado este crecimiento del 4.3% al, al tercer trimestre del 2022, como son el sector de transporte y almacenamiento, lo que es el tema de la agropecuaria, el tema de la construcción, establecimientos financieros y el comercio. A esto también se destaca el hecho de la disminución que se ha podido ver en el tema del desempleo. ¿no? Hemos encontrado igual una economía con una, un desempleo pues de más del 11% y hemos logrado una disminución de... 7 puntos porcentuales, mostrando ahora una tasa de desocupación del 4.1%, esto que significa que hemos logrado incrementar eh, pues el tema de la de lo que son las nuevas ocupaciones o nuevas personas ocupadas de más de un en 1.2 millones que se han generado nuevas eh, nuevos empleos uh -huh. y ahí destacar que los sectores que han mostrado crecimiento en tanto a la población que han podido ocupar es el transporte y almacenamiento con un porcentaje del 12 lo que es salud y asistencia social con un 37 por eh, ciento temas de educación 20 ciento las actividades artísticas entretenimiento el 50 y lo que son alojamientos y servicios del 3%. ¿Por qué es importante este dato? Y también lo rescata la CEPAL porque muestra que una disminución en lo que es la pobreza moderada. Estamos hablando que en relación al 2020, que tenía una, un porcentaje del 39%, ahora estamos con 36.4% en lo que hace a pobreza moderada. Y en el caso de la pobreza extrema, también mostramos una disminución 13.7 que era el 2020 a 11.1 en el 2021. Entonces algo importante también el índice de Gini que nos muestra la diferencia entre los que más ingresos tienen y los que tienen menor ingreso también ha mostrado una caída importante. No obstante que en, eh, en la gestión del 2019 al 2020 del gobierno de transición había un incremento esta diferencia se había incrementado eso en resumen son los los aspectos más importantes y de destacar de este esta evaluación que se ha hecho a, um, a la, al desempeño que hemos tenido en la economía el 2020 y lo vuelvo a lo, lo vuelvo a recordar no obstante que el contexto externo es bastante difícil tenemos economías avanzadas y también pues emergentes que están mostrando tasas de inflación bastante altas y a nivel de, en América del Sur también, siendo Bolivia eh, uno de los países con 3.1 más bajo en el tema de la inflación y en el tema del crecimiento. Somos uno de los países eh, que también muestra una cifra bastante importante en el tema del crecimiento, que es del 4.3%. Oh, Muy bien, estamos conversando con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ibede Espinosa, que nos ha dado un resumen de todos estos indicadores económicos, que son sumamente importantes, ¿no? Y mucha gente podrá decir, pero el gobierno lo está diciendo, ¿no? No, también ha sido todo esto avalado, mostrado por organismos internacionales, ¿no? El tema inflacionario, por ejemplo, en nuestro país, que ha sido el más bajo de la región. Y todos estos indicadores, eh, viceministra, nos muestran que nuestra economía está estable, que nuestra economía incluso está mejor que en el año 2020. La gran pregunta de la gente es cómo nuestro país que no se considera una potencia, ¿no?, con referencia a algunos otros países de la región, ¿ha podido lograr todo esto, viceministra? Es importante señalar que esto es un fruto de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. ¿Por qué? Porque tenemos empresas con participación mayoritaria del Estado que generan excedentes, que eso va precisamente a los bonos, a aquellos sectores que están con de, han sido normalmente desatendidos y algo importante que se lo ha hecho ha sido el tema de las inversiones, no nos olvidemos pues que desde que está nuestro presidente Lucho Arce se ha retomado el tema de las inversiones, es pues, verdad, se ha dado varios incentivos por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda y siempre se ha priorizado el hecho de primero abastecer de todos los bienes más importantes para el consumo de la población uh, dentro del país y, obviamente, después poder uh, exportar. A pesar, y muchas veces han criticado de que se daba preferencia al mercado interno, vemos por las cifras que hemos mostrado, cifras récords en exportaciones en, durante esta gestión del 2022, entonces es importante entonces es un manejo adecuado que se ha hecho y en base a un modelo adecuado que eh, rescata todos estos aspectos nos permiten tener crecimiento, baja inflación y nos permite también tener una, una disminución en el tema de lo que hace al desempleo. Entonces, factores importantes para mostrar que nuestra economía se está reconstruyendo se está reactivando estamos consumiendo productos nacionales, estamos hay una política de sustitución de las importaciones eh, hemos tenido precisamente por eso el tema del crédito y de Bolivia que se ha dado para eh, precisamente sustituir las importaciones, pero también se están dando proyectos mucho más grandes eh, que permiten exportar productos con valor agregado y eso es algo importante de destacar porque en el tema de las exportaciones por ejemplo, eh, algo que se, se establece y se puede ver es que ahora este incremento en las exportaciones no solo responde a un crecimiento en lo que es las exportaciones de minería o hidrocarburos sino a lo que hace a la industria manufacturera, eso que significa que lo que estamos ya exportando tiene valor agregado verdad eh, Y eso es muy importante, creo que son factores que hay que destacar y que revelan pues eh, lo positivo que tiene el modelo y el éxito que está teniendo el modelo que eh, tenemos en nuestro país, que como tú dices, no solamente lo decimos nosotros, sino lo dicen eh, pues organismos internacionales al destacar estas cifras que hemos logrado durante la gestión 2022. Muy bien, viceministra, usted comprenderá que muchas personas que nos escuchan por ahí desconocen estos tecnicismos, estos indicadores económicos, pero ¿cómo le podemos explicar a la gente cómo el ciudadano de a pie en Potosí, en Bolivia, puede percibir estas cifras positivas en la economía? ¿Cómo lo perciben en el día a día? Eh, precisamente como te decía, el poder adquisitivo, ¿no es verdad?, si nosotros no hubiéramos tomado estas políticas de subvención, por ejemplo, a los hidrocarburos, el tema de traer eh, alimentos, por ejemplo, también para lo que es aves, eh, otro tipo de alimentos de carne, de porcino, etcétera, Ahí estaríamos viendo el problema de que no podamos eh, consumir, digamos, o el, los precios se nos suban Ajá. como está pasando en otros en otras regiones y también en otros países eso también lo vemos ese poder adquisitivo eh, no se ha visto pues eh, mermado eh, segundo la política también de poder generar empleos y también por qué se está pudiendo generar empleos porque en su momento también nuestro gobierno adquirido las vacunas necesarias, ha tomado las políticas necesarias, que permiten volver a la normalidad, ¿No? Y por eso ya hemos visto varias actividades que antes estaban pues cerradas, que no podían desarrollarse, se las están desarrollando, y esto está generando ingresos para la población, y eso se revela precisamente en que la gente no solamente tiene para cubrir el día a día sus gastos, sino también para poder ahorrar, y si vemos las cifras, Vemos también, por ejemplo, que los ahorros y los depósitos del público han aumentado. Hay acceso a créditos, no solamente eh, como antes créditos de consumo, hay acceso a créditos de vivienda, eso también la gente lo ve beneficiándose con vivienda que antes no tenían posibilidad, créditos productivos, que van también a diferentes sectores, productores, especialmente los pequeños y microproductores. Entonces, eso la población lo siente, la población lo ve y se y se traduce en estas cifras que estamos eh, mencionando, que estoy mencionando en el, ahora en este momento. Muy bien, eh, para ir ya cerrando esta pequeña entrevista con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ibet Espinosa, Queremos referirnos, viceministra, a un tema que en los últimos días está generando mucha susceptibilidad, particularmente en la población a nivel Bolivia, este tema de la ley del oro. No, Hay que mencionar, por ejemplo, que en el año 2022, el año pasado, que recién finalizó, fueron 18 bancos centrales, 18 bancos centrales que compraron y vendieron el metal. Vale decir, 18 bancos centrales hicieron algo similar que se está pretendiendo hacer en nuestro país, pero... Estamos en una época de desinformación, de que circulan tantas cosas a través de las redes sociales. Por favor, viceministra, así sencillito para la población, nos puede hablar de este tema de la ley del oro que está generando este tema de susceptibilidad, por ejemplo. Sí, primero que no es la ley del oro, porque hablar de la ley del oro implica otros factores, ¿no es verdad? Que hacen a temas de contaminación, a temas impositivos, etcétera, que en esta ley no se la está manejando. Este, esta ley que estamos hablando está destinado a fortalecer lo que son las reservas internacionales. Y lo que se quiere dar es la posibilidad al Banco Central de que pueda adquirir el oro que producen, extraen pues, en nuestros mineros. De, de manera directa o sea, está entrando como un agente más para poder adquirir el oro que ahora lo están haciendo solamente eh, como 13 comercializadoras y eso sale al exterior o sea, no se quede en nuestro país no beneficia a nuestro país no fortalece lo que son nuestras reservas internacionales y lo que se quiere con esta ley es precisamente fortalecer lo que son nuestras reservas internacionales mejorar lo que es la gestión de reservas de oro que tiene el Banco Central y lo que es importante también es poder dar a nuestros productores, a los que se dedican al tema de la extracción del oro, un precio justo adecuado de acuerdo a los, a los precios internacionales ¿Con esto qué vamos a lograr? Eh, pues coadyuvar a la estabilidad política y monetaria y cambiaria del país en beneficio de la economía y nuestro pueblo boliviano es decir, en vez de que esa re reserva en, este, en vez de que el oro solamente beneficie a las comercializadoras y se sale afuera, puede fortalecer lo que son las reservas y beneficiar a, a, a toda la población. Ahora, hay que establecer que pues estas, eh, estas facultades ya las tenía el Banco Central, ya en su ley eh, se lo permite, lo que sí se ha ampliado, quiénes pueden ser los que puedan vender ese oro. Ahora, es importante eh, de señalar que con, la, con el tema de las, las reservas internacionales, eh, no solamente está compuesto por oro, sino está compuesto pues, por dólares estadounidenses, otras monedas, eh, estamos hablando de euros, libras esterlinas, etcétera, lo que son los derechos especiales de giro, de giro. Y lo que tiene que hacer el Banco Central con estos activos, porque son activos, es precisamente invertirlos, manejarlos adecuadamente para generar rendimientos. No es verdad. Los criterios de inversión que tiene que tener el Banco Central Es preservar el capital que tenemos ahí La seguridad, la liquidez, ser diversificados Y tener la rentabilidad para que efectivamente pues los, Las fluctuaciones que tengamos en los precios del oro No afecte a lo que es el valor de nuestras reservas Ese es el propósito el eh, que tiene este proyecto de ley Perfecto, ha sido una explicación bastante, bastante clara, me parece, para la población especialmente que ante la desinformación y ante la susceptibilidad y ante a veces el manejo conveniente de ciertos temas, tratan de desinformar a las personas. Ahí está bastante claro y además lo decíamos, no solamente lo está pretendiendo hacer nuestro país, sino en el año 2022... Esta misma política, esta misma experiencia se ha realizado en al menos 18 bancos centrales, ¿no? Que están, que han realizado también algo similar que pretende hacer el Estado Plurinacional de Bolivia. Agradeciéndole, como siempre, el tiempo. No será la última oportunidad en la cual vamos a charlar de muchos temas referidos a la economía y algunos otros referentes también. Gracias, viceministra. Le deseamos un feliz resto de jornada.